Por encima de, de, de, de alguna Muchísimas cosa. gracias a todos los presentes en sí, el estudio, bien, a todas esas personas que cada día sintonizan toda la programación que el Grupo Telenor ha preparado para ustedes. En esta ocasión me encuentro acompañado de la politóloga Antonia Santana. Antonia, buenos días. Estamos en vivo para el programa de mañana, Telenor Canal 10. Antonia, el panorama político, eh, ¿hay segunda vuelta o no? Buenos días. Un gusto tener a De Mañana en mi casa. Eh, pienso que el panorama electoral o sea, tiene una riqueza incre increíble. Creo que es un proceso eh, no típico porque se vierte en muchos elementos dentro de ella. Una de la de los elementos que me pregunta es sobre la segunda vuelta. Ya vimos resultados de muchas encuestas, también de las encuestas más creíble como la Galut, que salió reciente, también otra que salió precisamente anoche, también salió eh, otra encuesta de las más creíbles. Eh, yo creo que hay mucha posibilidad de que no haya segunda vuelta. Pienso que el panorama se va definiendo y que se va eh, la gente eh, va manifestando a la política estatal que ha sido trabajada y que tenemos ya 20 años de gobierno del PLD y pienso que la gente tiene mucha aspiración de cambio, lo que quizás no sea un cambio realmente político, estructural, como muchas personas que somos de avanzada y que tenemos nuestra postura política en términos de lo que es el panorama económico, social, político... Queremos, pero es posible que no haya segunda vuelta, lo que no quita que pueda haberla, porque encuestas no son elecciones, pero sí miden lo que viene definiéndose. ¿Cuáles fenómenos sociales han influido para que el PLD presente estos números tan bajos en esta encuesta? ¿Y cuáles han influido para que el PRM obtenga eh, esa preferencia? Bueno, yo creo que desde las primarias y en específico de la primaria del PLD, se presentó una crisis, es un partido que viene presentando una crisis desde su estructura, porque ya sabemos lo que, lo que se originó, que como resultado tuvo la división del PLD y que Leonel Fernández pues eh, definió camino aparte. Creo que eso es un elemento de crisis muy profunda lo otro es eh, la política que ha venido implementando en términos económicos, sociales, lo que ha generado las grandes desigualdades que tenemos eh, a nivel de nuestro país y también el trato que se le ha dado a la pandemia. Creo que también la pandemia ha influido mucho. Es un elemento global, es un elemento que ha traído crisis a nivel del mundo, de una caída estrepitosa, inclusive del Producto Interno Bruto, que se calcula que sería más del 5%, pero los gobiernos que le han dado más mal manejo, pues han tenido una consecuencia más desastrosa que todo. Todavía nosotros no estamos viendo esa consecuencia y que ya viene dibujándose. Yo pienso que ese elemento ha sido también muy definitorio. Por último, ¿cree usted que eh, habrá una gran abstención al, al voto debido a la pandemia de coronavirus y también al descontento que han expresado algunos sectores de la sociedad? Pienso que estos países, y en especial de nosotros, venimos marcados por una gran abstención. Pero que además eh, viene el elemento de la pandemia, muchas personas han manifestado, creo que, que no van a ir a votar, creo que eso va a influir, pero también hay un deseo fuerte de la gente de salir de esta realidad que estamos viviendo, de salir del De La gente quiere cambio y mucha persona se va a arriesgar a ir a votar. Bien, escucharon las declaraciones de Antonia Santana, politóloga. Eh, de mi parte es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.